Buenas tardes y bienvenidos a este seminario online organizado por la Asociación Española de Amiloidosis, Amilo, en colaboración con Myeloma Patients Europe, MPI. Eh, mi nombre es Ana Vallejo y yo seré la persona que modere este seminario online hoy titulado Amiloidosis AL, que es y cómo se trata eh, y que correrá a cargo de la doctora Isabel Kisnik, médico especialista en hematología y hemoterapia del servicio de hematología en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid. En nombre de Amilo y también en nombre de MPI, eh, doctora, muchas gracias por, por estar hoy aquí, por dar esta charla y por enseñar. Un poquito más de lo, lo que es la milidosis ALE y, sobre todo, cómo se trata. Antes de comenzar con el, con el seminario online, me gustaría explicar brevemente la estructura que va a tener y la forma en la que podéis hacer preguntas al final de, del seminario. La doctora dará un, una charla de unos 40-45 minutos y luego después tendremos un turno de preguntas de unos 15-20 minutos para que podáis preguntar todas aquellas dudas que tengáis acerca de la presentación o, o acerca de los tratamientos de la amiloidosis AL. Hay dos maneras de, de hacer preguntas. La primera es usar el micrófono, como estoy haciendo yo en este momento. Este momento. Para ello solamente tendréis que hacer clic en el icono de la mano que veréis en el, en el panel de en vuestra pantalla del ordenador. Eh, hacéis clic en, esa, en ese icono de la mano eh, y yo os daré paso para que podáis hacer la pregunta a la doctora. Eh, la otra manera, si no queréis usar el micrófono, es en el panel de preguntas que encontraréis eh, también en, vuestra, en las pantallas de vuestros ordenadores, escribir la pregunta por escrito. Yo recibiré esas preguntas y se las leeré a la doctora para que ella pueda contestarlas. Um, podéis hacer sobre todo las preguntas por escrito podéis hacerlas durante todo el seminario mientras la doctora habla las, las preguntas a viva voz en micrófono sí que las haremos al final para no interrumpir la, la presentación eh, y antes de empezar eh, me gustaría darle paso a mari carmen nadal a la presidenta de amilo eh, que quería también eh, dar las gracias a la doctora antes de, de comenzar el seminario mari carmen cuando quieras Hola, ¿qué tal? muchas gracias a todos por la asistencia y por vuestra asistencia y, y bueno, ya lo ha dicho todo ¿Sí? Maricarmen, te, te, te ¿Sí? habíamos perdido no, no. Bueno, vale. eh, decimos que muchas gracias a todos por vuestra asistencia y tú ya lo has dicho todo, darle las gracias a la doctora krisney y siempre a, a MPI por vuestra estupenda cooperación con nosotros y, y por supuesto a todos los asistentes conectados eh, ...para dar voz a los, a los enfermos de aminoridosis israel en nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias, Mari Carmen. Y, y ahora le damos paso a la doctora Kirchner. Doctora, cuando quieras. Muchas gracias. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Gracias por esta asistencia virtual. Siempre es más agradable ver a la gente, pero en estas épocas es una ventaja poder disponer de esta tecnología. No voy a extenderme durante 45 minutos. Por experiencia, sé que a la gente le gusta... Que le ilustren en el tema pero también poder hacer preguntas Espero no ser demasiado tediosa y tener tiempo Y que tengáis ganas de preguntar lo que necesitéis Así que bienvenidos Este es el esquema de la charla <coughs> Voy a hablar en general de la amiloidosis ¿Cuántos tipos hay? ¿Por qué se produce la amiloidosis AL? ¿De qué se quejan los pacientes? ¿Cuántos pacientes hemos visto en Puerta de Hierro? ¿Cómo son estos pacientes? ¿Por, por qué vienen? ¿De dónde vienen? ¿Qué pruebas hay que hacerles a los pacientes? ¿Cómo se diagnostica la amiloidosis? Y para terminar, ¿cómo se trata a grosso modo la amiloidosis? Vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué es la amiloidosis? Pues es muy fácil. La amiloidosis es simplemente depósito de sustancia amiloide en cualquier órgano o tejido. ¿Y cómo se ve esto? Pues en biopsias, al microscopio. Esto requiere una biopsia y esta biopsia la tiene que mirar un patólogo al microscopio. No hay otra manera de diagnosticar la amiloidosis. El diagnóstico se puede hacer de sospecha, pero el diagnóstico de amiloidosis y sobre todo la AL requiere una biopsia. La sustancia amiloide en general se produce siempre porque se depositan proteínas anormales. ¿Cuántos tipos de amiloidosis hay? Muchos aproximadamente andan por los 100, hay unos tipos más frecuentes que otros y cada tipo tiene distintas manifestaciones clínicas, distinto origen y distinto tratamiento. Pero básicamente hay dos tipos fundamentalmente de amiloidosis, más del 90% de los casos de amiloidosis son o tipo AL, que es lo que llamamos amiloidosis de cadena ligera, o tipo ATTR. ¿Qué tipo diferencia hay entre estas dos entidades? Bien, la proteína que se deposita es completamente distinta. En la amiloidosis AL se depositan fragmentos cachitos de inmunoglobulinas, que son unas proteínas que tenemos circulando en el suero y estos cachitos se llaman cadenas ligeras libres. Esta amiloidosis afecta al corazón sobre todo, pero puede afectar a cualquier otro órgano. Si en lugar de cachitos de inmunoglobulina se deposita en los tejidos transtiretina, tenemos la amiloidosis ATTR. ¿eh? Hay una forma que no es hereditaria, es lo que se conoce como amiloidosis ATTR-senil, y hay una forma familiar o hereditaria. Este tipo de amiloidosis afecta al corazón, al sistema nervioso periférico y a otros muchos órganos. Básicamente, como pone al principio de la diapositiva, más del 90% de los enfermos diagnosticados de amiloidosis van a tener uno de estos dos tipos. Es muy importante diferenciar entre amiloidosis AL y amiloidosis por ATTR. Son los dos tipos más frecuentes, pero tienen una clínica parecida, pero el pronóstico y el tratamiento no tienen nada que ver. La analítica a veces no ayuda. Los enfermos pueden presentar la misma clínica. ¿Y cómo se hace este diagnóstico entre un tipo y otro? En la biopsia. Otra vez, diferenciar entre un tipo de amiloidosis y otra requiere una biopsia. Y esta biopsia la tiene que ver un patólogo. Esto no es un análisis de la sangre. Y repito, es fundamental diferenciar entre estos dos tipos. No se puede asumir que un enfermo tiene un tipo u otro sin revisar la biopsia. ¿Qué médico trata a los pacientes con amiloidosis? Pues depende del tipo. De la amiloidosis AL o amiloidosis de cadenas ligeras nos encargamos los hematólogos. Ala, Necesitamos la ayuda de cardiólogos, nefrólogos, de muchos especialistas. Las amiloidosis por depósito de TTR las tratan los cardiólogos, neurólogos, internistas, etc. O sea que esto no es una única enfermedad con un único médico. Bien, ¿qué es lo más importante de la amiloidosis AL? <coughs> Es una enfermedad, como he dicho antes, en la que se depositan cachitos de cadenas ligeras de inmunoglobulinas que forman amiloide. Es muy rara, pero es la que tiene el peor pronóstico de todas las amiloidosis. Una cosa muy importante, todas las amiloidosis AL se, se producen porque hay una neoplasia hematológica, que es la causa de que se depositen, se fabriquen y se depositen estas inmunoglobulinas. Por eso somos los hematólogos los que tratamos a estos enfermos y para el diagnóstico, no me cansaré de decirlo, hay que tener una biopsia de cualquier tejido que demuestre amiloide y que esta biopsia demuestre la presencia de amiloide. ¿Cómo se produce la amiloidosis AL? Pues mirad, aquí en este lado tenemos una célula plasmática que son células que tenemos todos, los, todos en la médula ósea y que fabrican defensas, pero esta, esta célula puede enfermar y entonces, en lugar de fabricar defensas normales, fabrican inmunoglobulinas anormales. Y estas inmunoglobulinas se depositan en los tejidos en forma de amiloide. Y este depósito puede producirse en el corazón, en los riñones, en el sistema nervioso periférico, en todo el aparato digestivo, lengua, hígado, intestino, en la piel, en cualquier otro sitio pero la base es una célula anormal de la médula ósea que fabrica una inmunoglobulina. ¿De qué se quejan los enfermos? Pues depende. El enfermo que tiene afectación cardíaca, que es la mayor parte de ellos, se quejan de cansancio porque el corazón no puede bombear sangre. Se quejan de demas porque el líquido se queda en los tobillos. Las paredes del corazón están rígidas y los enfermos pueden tener arritmias o trombos. Se puede orinar un exceso de proteínas y los riñones se estropean y los enfermos se, hinchan, se le hinchan los pies por esto. La afectación del intestino provoca que el intestino esté rígido, la comida no se absorbe, los enfermos pueden tener diarrea, dolor, no pasa la comida, la lengua puede estar agrandada. La afectación del sistema nervioso periférico, eh, que, es, que son los nervios que son responsables de la motilidad y de la sensación, pues puede producir dolor, falta de sensibilidad y dificultad para andar. Y por último, si tenemos afectación de la piel, los enfermos tendrán hematomas o bultos. Digamos que esto es el conjunto de síntomas más frecuentes, pero el amiloide se puede depositar y puede estropear casi cualquier órgano. ¿Qué enfermos? ¿Cuántos enfermos hemos visto? ¿Cuántos enfermos estamos tratando? Bueno, pues desde 2005 hemos tratado más de 100 enfermos. La mayor parte de los enfermos diagnosticados de amiloidosis AL en nuestro centro, en el hospital Puerta de Hierro, tienen una edad mediana, pero hemos tenido enfermos de treinta y tantos años y enfermos de ochenta y tantos. Y una cosa muy importante, los enfermos se tarda una media de seis meses en diagnosticarlos. se tarda en diagnosticar a los enfermos. También tenemos otros enfermos que vienen ocasionalmente al centro, no los controlamos eh, todo el tiempo y también nos envían eh, biopsias para revisar. La mayor parte de nuestros enfermos vienen de la Comunidad de Madrid, pero también de las comunidades adyacentes, Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha. Y la mayor parte de los enfermos, como veis en el gráfico de aquí abajo, nos lo envía un cardiólogo, aunque también a veces nefrólogos o medicina interna, pero sobre todo los servicios de cardiología son los responsables de enviar a la mayor parte de los enfermos. ¿Y de qué se quejan estos 100 pacientes? Pues la mayor parte de los enfermos se quejan de cosas causadas porque el corazón no, fun no funciona, disnea. Los pies hinchados, mal estado general, pero también pueden tener proteínas en la orina, los enfermos se pueden quejar de diarrea, dolor, etc. Esto es por qué vienen la primera vez. Repito, la mayor parte de los enfermos son diagnosticados por un cardiólogo y la mayor parte de los enfermos se quejan de clínica relacionada con la afectación del corazón. ¿Cómo se diagnostica la amiloidosis? ¿Qué pruebas hay que hacer? Pues primero hay que sospecharla, los cardiólogos sospechan amiloidosis cuando encuentran ecocardiogramas anormales en pacientes con fatiga, los hematólogos cuando vemos determinadas alteraciones, los nefrólogos pueden sospechar una amiloidosis cuando ven demasiada proteína en la orina. Pero vuelvo otra vez a repetir lo mismo, para confirmar estos diagnósticos que pueden hacer muchos especialistas necesitamos una biopsia. Y por último, pues hay que ver la afectación de órganos. ¿Qué analíticas y qué pruebas hacemos? Pues analíticas básicas de sangre y orina, normales, hay que medir proteínas. En Todos los enfermos, como estas células plasmáticas, que son la causa del problema, están en la médula ósea, pues hacemos biopsias de médula ósea. ¿eh? También necesitamos biopsias de cualquier órgano, como he dicho antes, para demostrar que hay amiloidosis. Siempre hay que estudiar el corazón. La mayor parte de los enfermos con amiloidosis, se quejen o no, tienen afectación del corazón. Y muy importante, y como he dicho antes, hay que diferenciar claramente si estamos ante un enfermo que tiene una amiloidosis AL o una amiloidosis por depósito de TPA. ¿Qué pronóstico tienen los enfermos de amiloidosis AL? Depende de la afectación cardíaca. Varía entre pocos meses a muchos años. Sin embargo, hay pacientes que tienen, cuando les vemos la primera vez, tienen, si calculamos el pronóstico, un pronóstico malo porque tienen una afectación cardíaca severa, pero luego cada vez tenemos más claro que el pronóstico mejora mucho si la enfermedad hematológica se controla rápido. Es decir, si las cadenas ligeras libres, que es el marcador de esta enfermedad, baja rápido y pronto. ¿eh? Esto es lo mismo que si hablamos de qué esperanza de vida tiene un niño africano poca, pero si este niño africano de un pueblo pequeño y pobre de África nos lo llevamos a Europa, mejorará su esperanza de vida. Si este enfermo con una afectación cardíaca severa responde bien al tratamiento, su pronóstico puede mejorar. El pronóstico no es invariable. Y por fin, ¿cómo se trata la amiloidosis L? Bien, la amiloidosis L no es un tratamiento único. Los enfermos con amiloidosis L suelen estar malitos a diversos niveles. Necesitamos tratamiento de soporte sintomático. Es decir, el enfermo necesita apoyo de nutrición, necesita un cardiólogo, puede necesitar un nefrólogo. Necesitamos tratar la neoplasia que da origen a la amiloidosis. Como he dicho al principio, la amiloidosis AL se produce porque hay un cáncer de la sangre. Y esto es lo que podemos tratar. Y luego... Para terminar, aunque esto es el futuro, deberíamos poder quitar el amiloide. Lo que hacemos ahora es procurar que el enfermo esté bien y número dos, tratar la enfermedad de la sangre. Pero es posible que en un futuro no muy lejano podamos quitar el amiloide. Bien, evidentemente, como he comentado, es muy importante tanto o más que el tratamiento de la sangre, el tratamiento de soporte. Los enfermos necesitan por la afectación cardíaca. Diuréticos, anticoagulación, un 20% de los enfermos pueden requerir un marcapasos Hay que restringir a veces la sal y el agua Necesitamos en los casos que el enfermo tiene afectación del riñón Controlar la tensión, vigilar los diuréticos y hay enfermos que pueden requerir hemodiálisis Y otras cosas, hay otra, la afectación gastrointestinal puede requerir analgesia fármacos antidiarrea, soporte del servicio de nutrición y evidentemente la afectación del sistema nervioso periférico puede requerir analgesia, ayudas físicas, <coughs> tratamiento rehabilitador. O sea, el tratamiento de soporte y de los síntomas es tan importante como el tratamiento de la amiloidosis aérea ¿Y cómo se trata el, la enfermedad hematológica? Pues utilizando exactamente los mismos fármacos que se utilizan en una enfermedad que se llama mieloma, en la que también enferman las células plasmáticas, pero no les da por producir amiloide. ¿Cómo funciona esto? Esto es el esquema de antes. Tenemos una célula plasmática normal que fabrica inmunoglobulina normal y esta se deposita en los tejidos. Hoy por hoy lo único que podemos hacer es intentar eliminar estas células plasmáticas. Y eso lo hacemos con un montón de fármacos que eh, los, los enfermos que me estáis escuchando, os sonarán los nombres, que los combinamos. Hay muchos fármacos muy útiles en amiloidosis. Tenemos corticoides, tenemos la quimioterapia oral de toda la vida, tenemos los inhibidores del proteasoma, todos los eh, eh, fármacos que acaban en MIR. Hay nuevos fármacos que pueden ser útiles y tenemos un anticuerpo. Estos fármacos tienen ventajas e inconvenientes, unos son fáciles de manejar, otros son orales, hay otros que son siempre pinchados y luego cada uno tiene su problema, bajan las defensas, o sea, estos no son fármacos fáciles de manejar y hay que valorar en cada caso qué fármaco utilizamos para cada enfermo. Eh, es, eh, está fuera, no, no pretendo dar un repaso exhaustivo de todos los fármacos que se pueden utilizar en la amiloidosis Porque esto sería el cuento de nunca acabar Pero que sepáis que hay muchos, no hay un, un único tratamiento para la amiloidosis ¿Y cómo usamos estos fármacos? Pues muy bien En combinaciones, generalmente no usamos nunca un fármaco, combinamos dos o tres ¿Y qué utilizamos para decidir? La edad, el estado general, la afectación orgánica. Si un enfermo vomita, no le podemos poner pastillas. Si un enfermo tiene el azúcar alto, habrá que utilizar dosis bajas de corticoides. Cada paciente puede necesitar una combinación distinta. No hay un único tratamiento para los enfermos con amiloidosis a Y hay que ajustarse además a la normativa legal española y de cada comunidad. Yo no puedo usar en dentro del sistema sanitario español los fármacos que a mí me parezca, tienen que ser fármacos aprobados y en algunas comunidades, algunos fármacos requieren informes especiales, o sea, que a veces no es que queramos, es que nos tenemos que ajustar a la normativa legal. Bien. Eh, no voy a entrar más en el tratamiento eh, eh, con eh, antitumoral de la amiloidosis AL porque es muy complejo. Eh. Si necesitáis preguntar algo, pues para eso está el turno de palabra. Y el segundo aspecto, o os digamos la segunda manera, aunque es complementaria de tratar la amiloidosis, es utilizar quimioterapia a dosis altas. Esto es un tratamiento complementario. Se puede hacer un tratamiento primero con dosis bajas y luego utilizar un tratamiento a dosis alta. ¿Qué ventajas tiene el trasplante autólogo? Que no es más que una quimioterapia a dosis altas, que es muy efectivo y que produce respuestas largas, pero hay pacientes que no responden y solo podemos dar quimioterapia a dosis altas a pacientes jóvenes que estén en buen estado general y esto generalmente es menos de un 20% de todos los enfermos que vemos con amiloidosis. ¿Podemos quitar el amiloide? Bueno, todavía no. Es la tercera parte del tratamiento, pero hay estudios en marcha con fármacos que pueden ser útiles. Hasta ahora, como he comentado, lo único que podemos hacer es eliminar las células plasmáticas con todos los fármacos que os he comentado. Sería bueno si tuviéramos una goma de borrar el amiloide, un fármaco que nos permitiera quitar el amiloide de los tejidos, igual que quitamos las manchas de las telas. Pero hoy por hoy todavía no hay nada claro a este respecto. ¿Hay fármacos antiamiloidosis? Sí, los hay. Estos no son fármacos dirigidos contra las células anormales de la, de la médula ósea. Estos son fármacos contra la amiloidosis. Tienen unos nombres muy peregrinos, veremos a ver con qué nombre le ponen luego. Hay dos fármacos en desarrollo, son anticuerpos monoclonales, es decir, un fármaco dirigido contra la amiloidosis. ¿eh? Y de momento hay dos en desarrollo. Los resultados son preliminares, pero podemos tener novedades en un futuro no muy lejano. Y muchos de los que tenéis una amiloidosis si me estáis escuchando, a muchos enfermos le damos doxiciclina, que es un antibiótico. ¿Y por qué hacemos esto? Pues porque puede ayudar a eliminar el amiloide. Pero bueno, faltan resultados. Como es barato? Pues lo damos y si vale para algo, fenomenal. Habrá ensayos futuros, hay ensayos pendientes de resultados con estos dos fármacos y con la doxiciclina, pero hoy por hoy el tema de eliminar el amiloide está todavía muy en mantillas. ¿Qué novedades tenemos? Pues muy, lo más importante, el pronóstico está mejorando, lo dice todo el mundo, no tiene nada que ver el pronóstico de una amiloidosis que se diagnostica ahora, de una amiloidosis hace 15 años. En los enfermos jóvenes y en no tan jóvenes dan muy buenos resultados los tratamientos con combinaciones de bortezomib, que es un fármaco que osionará a todos los enfermos que me están escuchando, seguido de trasplante. Pero también los resultados con combinaciones de bortezomib en enfermos que no se puedan trasplantar dan muy buenos resultados. Hay nuevos fármacos antimieloma, el daratumumab, el ixazomib, que podemos empezar a usar ya, y con resultados buenos y poca toxicidad. Y todos los centros, esto es lo más importante, quizá la, la novedad más importante de los dos últimos años. Lo importante que es que la enfermedad hematológica mejore rápido y mejore mucho. Como he dicho antes, esto es un condicionante de pronóstico. ¿eh? Y un enfermo puede tener una afectación cardíaca muy severa y un pronóstico muy malo. Pero si la enfermedad responde muy bien, el pronóstico del enfermo va a mejorar. Y bueno, para terminar, aunque esto ya digo que es el futuro, hay resultados prometedores con dos fármacos antiamiloidosis. Estos dos que os he puesto antes, el Birtamimab y el CAEL. Esta, esta diapositiva que os valga para animaros. Hay novedades, hay mejoría en el pronóstico y esperemos poder disponer de fármacos antiamiloidosis en un futuro no muy lejano. Un par de cosas que quiero comentar respecto a nuestro Sistema Nacional de Salud, que es un Sistema Nacional de Salud magnífico. La asistencia sanitaria está regulada por distintas consejerías de sanidad. Se puede elegir hospital dentro de una comunidad autónoma casi siempre, pero no se puede elegir hospital a nivel nacional. Por eso, los enfermos que quieran una segunda opinión en otra comunidad autónoma eh, deben solicitarlo por vía oficial nosotros ...en centros que recibimos enfermos de otras comunidades... ...no podemos hacer nada desde el punto de vista personal... ...no es una decisión nuestra... ...es una decisión de las consejerías... Un, ...un médico puede consultar... ...si a mí me consulta un colega... ...yo siempre le voy a responder... ...pero la manera de que yo pueda atender... ...o por lo menos emitir una segunda opinión... ...es lo que se denomina a nivel burocrático... ...una canalización... ...como ya he dicho antes... La prescripción se debe ajustar a las condiciones legales de autorización de fármacos. Yo no puedo poner los fármacos que a mí me parezca. Y, hombre, la ventaja que tenemos en Puerta de Hierro, pues que tenemos una excelente colaboración de la dirección, de la administración y entre hematología, cardiología, nefrología. Pero, repito, estamos en un sistema nacional de salud con una normativa que tenemos que respetar. Y bueno, pues esto es todo. Eh, somos una unidad de amiloidosis eh, eh, no formal, pero eh, eh, re, eh, que la formamos, valga la redundancia, eh, médicos de muchos servicios, que nos echamos una mano los unos a los otros cuando lo necesitamos. No tenemos un despacho que ponga unidad de amiloidosis, pero sabemos que si necesitamos un nefrólogo recurrimos a uno o que si necesitamos a un radiólogo. Y, por supuesto, evidentemente, el, el grueso del trabajo lo hacemos hematólogos. Y cardiólogos. Y esto es todo, muchas gracias. No quería extenderme mucho porque creo que lo más importante es que vosotros preguntéis, así que a vuestra disposición. Muchas gracias doctora por esta presentación, eh, por esta estupenda presentación y por toda la información que, que nos ha dado en esta charla. Antes de continuar con las preguntas quería volver a explicar breve, brevemente cómo podéis hacer preguntas. Si queréis utilizar el micrófono simplemente utilizad el icono de la mano que veréis en vuestro en, nuestro, en vuestro panel de control. Yo os daré paso para que vosotros podáis hacer la pregunta y si preferís hacer las preguntas por escrito pues podéis utilizar el, eh, la ventana de preguntas que también veis en vuestra, en vuestra, en vuestra pantalla y yo recibiré las preguntas y se las haré a, a la doctora para que pueda contestarlas. Eh, también comentaros que este seminario está siendo grabado, que estará a disposición, eh, si lo queréis volver a ver otra vez en las redes sociales de, de Amilo, de la Asociación Española de Amiloidosis. Y, eh, y bueno, vamos a pasar a la, a la primera pregunta que nos acaba de llegar. Bueno, de momento solamente ha dicho buenas tardes, muchas gracias. Bueno, está escribiendo la pregunta. Voy a, voy a comenzar por otra pregunta y cuando acabe de escribir la pregunta eh, volveremos a ella. Quería preguntarle, doctora, la relación que hay entre el mieloma y la amiloidosis AL. Ha comentado que son enfermedades muy similares, incluso comparten tratamiento algunas veces. En algunos casos, pacientes con amiloidosis AL pueden desarrollar mieloma y viceversa. ¿Qué relación hay entre estas dos patologías? Bien, una pregunta muy difícil de contestar. Eh... Todas las amiloidosis AL tienen en la médula las mismas células cancerosas que el mieloma. Todas, es una cosa que he mencionado, pero no todos los mielomas tienen amiloidosis. No sabemos por qué eh, célula, algunas células plasmáticas fabrican amiloide y otras no. Podríamos decir que todas las amiloidosis AL tienen un mieloma, aunque sea un mieloma pequeñito porque la célula cancerosa es la misma, pero no todos los mielomas tienen amiloidosis. Aquí lo que determina el pronóstico es la, la presencia de amiloide, el nombre es lo de menos. Técnicamente, si tenemos más de un 10% de células plasmáticas en la médula, le podríamos llamar mieloma. El, el, el, aquí el kit de la cuestión no es qué nombre le ponemos, si le llamamos mieloma con amiloidosis o solo amiloidosis AL, sino cómo lo tratamos, porque lo que, repito, lo que define el pronóstico es la afectación de órganos. Utilizamos los mismos fármacos, pero de manera completamente distinta, porque un enfermo con una amiloidosis AL y afectación cardíaca no se puede tratar exactamente igual que un mieloma joven. Pero la base del tratamiento es utilizar los mismos fármacos que utilizamos en el mieloma. No sé si he contestado la pregunta o la he liado más, porque es una pregunta que me hacen no solo pacientes, sino compañeros. No hay una línea definida. Entonces, reservamos el término de mieloma para el que no tiene amiloidosis, evidentemente, pero todas las amiloidosis AL tienen mieloma en la medida. No sé, repito que no sé si he aclarado eh, o, o la he liado más. Yo, yo creo que, que he aclarado la, la respuesta y además porque, como bien comentaba, es, eh, es bastante complicada la, la relación entre las dos eh, patologías. Eh, voy a dar paso a Mercedes Manzanares, que ha levantado la mano para hacer una pregunta a través del micrófono. Mercedes, cuando quieras. Hola, buenas tardes, doctora. A ver, eh, yo estoy pendiente de un trasplante autógeno. Soy sí. de la Comunidad de Madrid y me llevan en el Ramón y Cajal. Sí. Y mi pregunta a doctora, es... A la doctora Blanchard. Sí, sí, sí, justo. Le da usted recuerdos de mi parte. Ay, gracias. Bueno, le comenté que iba, íbamos a tener este webinar, sí, sí, sí. Y ella también me dijo que, que, que la conocía y que, que estaban en contacto. Eh, mi pregunta es, mi caso es que además de, de tener amiloidosis A también tengo neutropenia severa. Entonces, ¿en ese caso los trasplantes autógenos están, eh, son contradictorios o, no o tiene realmente...? No, no tiene nada que ver. Me imagino que para hacerle un trasplante, eh, utilizamos mejor el término autólogo. Para hacerle un trasplante hay que sacarle células madre primero. Que no sí, bueno, si las se, tiene... la, se las han sacado, sí. sí Pues entonces, si ya, las, si ya se las han sacado, olvídese de la neutropenia. <risa> cuando ah, vaya sí. que, cuando le hagan el trasplante, le van a dar una dosis muy alta de quimioterapia y entonces sí que va a estar neutropénica, pero como le van a poner sus células, pues no hay problema. Bueno, no hay problema, a ver, mmm, recuperará. ¿eh? Pero muchos, ya, ya. Muchos, muchos enfermos, tanto con mieloma, con amiloidosis, con enfermedades de las que manejamos nosotros, a veces tienen neutropenia pues porque les hemos puesto tratamientos que, que dañan a la médula ósea, pero si ya tiene usted sus células guardaditas, no hay problema. Hombre, hay pro eh, su, su médico estará pendiente de sus cifras e intentará que no tenga problemas, pero de cara al procedimiento del trasplante no hay problema. Bien. Y otra cosa, eh, yo por ejemplo estoy notando mucho así una pérdida de visión. Eh, Esto puede ser debido a la amiloidosis o a la no, cortisol. Muy poco probable, lo más probable es que se deba a los corticoides que habrá recibido usted en, en, en los sí. tratamientos, sí. Sí, sí pero vamos suele mejorar al suspender el tratamiento, no se cambie de gafas ahora, porque eh, hay cambios de agudeza visual muy rápido y lo mismo recupera ah, muchas gracias, <risa> bueno, voy a dejar gracias. perdona mercedes que puedes continuar. Eh, no, eh, decía, o sea, la siguiente pregunta era que si hay datos así o porcentajes de, de casos así de trasplantes autólogos que realmente no, pues al final el paciente no, no mejore, no, no consiga pues, los resultados que se buscan, si hay porcentajes. Llevamos muchos años haciendo trasplante autólogo en amilidosis AL. Hay cientos de series, hay una experiencia ya de veintitantos años, de treinta años, porque antes no había nuevos fármacos. Usted le habrán puesto probablemente alguna combinación de bortezomib y el bortezomib empezamos a usarlo en el año 2008, más o menos. Entonces, tenemos mucha experiencia con el trasplante. Eh, el trasplante, una cosa es que no haya problemas, que hoy en día no solemos tener problemas con el trasplante, y otra cosa es que consigamos erradicar la amiloidosis durante un periodo largo. No tiene nada que ver el procedimiento del trasplante con los resultados. Si, si la enfermedad hematológica está controlada y sigue controlada y después del trasplante no hay enfermedad hematológica, el enfermo mejora casi siempre. Es bastante agradecido esto. Pero va a pasar un periodo después del trasplante, no se piense que esto es como cuando uno le pone un corazón que sale estupendamente del, del hospital. El, el periodo inmediato post-trasplante, pues a veces el enfermo no está bien y uno piensa, ¿para qué me han hecho esto? Pero bueno, tenga un poco de paciencia porque generalmente todo el mundo a los dos, tres meses del trasplante está muy bien. Y lo bueno del trasplante es que consigue respuestas muy duraderas porque muchas veces ponemos un tratamiento y a los dos años vuelve la enfermedad. Sin embargo, las, las, la, las respuestas que conseguimos con el, con el trasplante lo bueno que tienen es que suelen durar mucho. Eso es lo bueno del trasplante. Vale. Yo el, el, mi caso es que el, la realidad es que es un poco, a ver, la doctora Blanchard me dice que es un poco especial o que tienen pocas, o que no es, es un caso un poco atípico, porque realmente no mi estado general me encuentro bien. No, pero tengo una afectación pulmonar, aunque en neumología me dijeron que la capacidad pulmonar es impresionante, entonces, bueno, pero tengo la afectación pulmonar. Y entonces, me, ella me ha dicho que mi afectación es en los tejidos blandos. Entonces, realmente, eh, ¿a qué se refiere cuando, cuando me dice que la afectación es en tejidos blandos? Como he mencionado antes, se puede tener amiloide en cualquier sitio, entonces por lo que me está contando parece que tiene usted amiloide en el pulmón, ¿Mm? Mejor, eh, eh, si el corazón lo tiene bien, pues mucho mejor. ¿eh? Ala, como he dicho antes, el trasplante autólogo, el, todos esos fármacos que sacan en la lista quitan la enfermedad hematológica, pero el amiloide no se puede quitar nada más que con el paso del tiempo, o sea que el amiloide que tiene en el pulmón tardará en quitarse. ¿eh? Porque eso hay que esperar a que el cuerpo lo disuelva, ¿no? pero es frecuente la afectación pulmonar, ¿eh? pero es rara, pero, pero es no, es, no es tan rara como la afectación de otros órganos. Y bueno, de cara al pronóstico, si su corazón está bien, pues mejor, ¿no? pero ya le digo que vemos con frecuencia enfermos con afectación pulmonar, eso es lo que le quiere decir la doctora Blanchard. Tejidos blandos, pues se refiere piel, pulmón, por ejemplo, esos son tejidos blandos. Muchas gracias, eh, doctora, por esta respuesta. Vamos, si le parece, a la siguiente pregunta. Eh, dice, buenas tardes, gracias de antemano. Mi mujer tiene 45 años, eh, tiene diagnosticada amiloidosis AL y le afecta a la tráquea y a los pulmones. Ya se ha sometido a otro trasplante. La pregunta es, ¿los fármacos prometedores de los que he hablado podrían utilizarse en su caso? Muchas gracias. Podrían, eh, pero el problema, los fármacos, eh, eh, es el mismo caso que comentaba Mercedes, afectación de pulmón. Y hoy por hoy, los fármacos que menciona el virtamimab y el CAEL son fármacos que no están aprobados para su uso, en, ni, ni en este país ni en ningún otro. Están en ensayo. Que tengamos estos fármacos en dos, tres, cuatro años, pues no lo sé, no soy adivina. Los ensayos tienen buena pinta, pero probablemente en un futuro podamos, podamos utilizarlos. Si su esposa se ha sometido a un trasplante autólogo, es de esperar que la enfermedad. Se vaya eliminando con el tiempo, pero una vez que ponemos tratamiento, luego ya es esperar. No podemos hacer más para quitar el amiloide. Muchas gracias, doctora. Vamos a dar paso a la siguiente pregunta que nos llegará por, por el micrófono. Es de Jonás Ginés. Eh, eh, Jonás, cuando quieras. Buenas tardes, Jonas. Ahora. Hola doctora, ¿qué tal? ¿Me Buenas tardes, aquí estamos. Me alegro oírle. Nada, nada, encantado de saludarla. Bueno, me han quitado muchas de las preguntas, que, porque tenía alguna pregunta de, sobre el trasplante autólogo, pero ya la he respondido a, a la anterior. Pero bueno, tengo, otro, tengo otra. ¿Saben eh, ustedes mucho? Sí, yo que ya llevo tres años y medio, ya sabe usted. Bueno, no hace, llamo, falta, no ah, hace falta que me lo cuentes, sí. Bueno, ahora mismo estoy ingresado por tema del sodio bajo y mis edemas y mis cosas. Ya, ya, ya lo sabe usted. Eh, en los estudios para nuevos fármacos, ¿eso cómo se hace? Eh, ¿Ustedes seleccionan eh, los perfiles que les interesan y llaman a los a los a, a pacientes que pueden hacer ese estudio o son, tienen que estar atentos los pacientes No, el, eh, los, los, los ensayos generalmente los organizan las compañías que fabrican los fármacos aunque también eh, los pueden organizar sociedades científicas y entonces lo que se hace es decir, pensar qué enfermos se pueden beneficiar este es fármaco lo vamos a utilizar en estos casos, es decir el enfermo no puede eh, nada más que el enfermo no puede decir yo quiero participar, hombre, puede decir si sí, luego se le ofrecen, pero no es esto no es iniciativa de los enfermos. El enfermo no tiene que estar pendiente, porque generalmente en todos los hospitales grandes de España, todos los médicos eh, en determinadas especialidades conocen los ensayos que hay en marcha y si, no, y si hay un ensayo eh, disponible en España... Eh, pues pues eh, nadie tiene ningún problema en enviar a un enfermo a otro hospital La situación es distinta de en Estados Unidos En Estados Unidos se depende más de la, de la iniciativa del enfermo Aquí el enfermo eh, eh, no puede, no tiene un papel activo eh, Tiene que ser los médicos responsables los que consideren si un enfermo puede eh, ser incluido en un estudio o no Si cumple pues... los criterios y luego ya es cuestión de los criterios Muchas veces nosotros no podemos conseguir que un enfermo entre en un estudio si no cumple unos determinados criterios. Por ejemplo, si se hace un, un ensayo con uno de estos nuevos fármacos para afectación cardíaca, el enfermo que no tenga afectación cardíaca no puede entrar. O por ejemplo, sí. si las condiciones del ensayo son enfermos que no hayan recibido nunca tratamiento, enfermos de nuevo diagnóstico, pues entonces los enfermos que ya hayan recibido tratamiento no pueden entrar, ¿no? Ya, pero mitos. entonces yo no, no tengo modesta. que hacer nada. No, usted no. Eh, eh, eh, si, si, si hubiera algún ensayo no se preocupe que alguien se lo, se lo plantearía. Pero activamente no puede hacer nada. Vale, vale, vale. vale. Y luego ha dicho que era muy importante eh, ver lo que es la nutrición. Y la nefrología. A mí nunca me ha visto ningún nefrólogo ni ningún nutricionista. ¿Sería sí. conveniente que a todos los pacientes les viera un nutricionista y, y un nefrólogo o, o no? No, no se, no se puede generalizar. El nefrólogo es imprescindible en los casos en los que el riñón falla. Eh, su función renal, jonea, Jonas es bastante buena. Lo que pasa que a veces... Si se hincha mucho y le ponen muchos diuréticos, pues el riñón sufre, mm, pero para eso mm. en general no necesitamos a los nefrólogos. Los nefrólogos son no. necesarios en los casos en los que eh, hay mucha eliminación de proteína y los enfermos que tienen que ir a diálisis. Respecto a la nutrición, cada vez nos damos más cuenta que la práctica mayoría de los enfermos con amiloidosis AL necesitan soporte nutricional, pero eso también depende mucho... De, de la disponibilidad en cada centro ¿eh? Nosotros a veces lo tenemos más fácil Otras veces no, no tan fácil No voy a decir que, que estamos estupendamente ¿eh? Eh, sí. eh, En general con los enfermos ingresados Cuando ingresan para trasplante Conseguimos eh, más apoyo Pero sí que es verdad que es un, es un, un aspecto muy necesario bueno, aquí veo yo más problemas de, forma, de, forma, de formación académica, o sea que, que sí que hay nutricionistas pero que no, no conocen la amiloidosis y entonces, claro, no, bueno, no, no te pueden eso... hacer un, una dieta, claro, te dan la, una dieta, pues oye, como tienes una miocardiopatía, pues baja el sal… Baja en grasa, lo normal que le darían a cualquier persona, ¿no? no sí, es... lo que pasa es que esto esto es, esto es mutuo, Jonás. Eh, yo nunca voy a aprender eh, si no veo enfermos. Y a lo mejor el nutricionista que le ve no tiene una experiencia eh, eh, especial en amiloidosis, pero si toma interés y lo puede mirar, pues hay información. Eh, sí, si coges un buen médico, sí. Sí. Igual que igual que, que yo cuando acabé la carrera no me sonaba de nada la amiloidosis, pero a la fuerza no hago más que ver enfermos con amiloidosis, pues me lo he tenido que estudiar, nadie nace sabiendo. Claro, y será por cosas para estudiar sitios Claro, es difícil tener una experiencia en nutrición en amiloidosis, pero los enfermos, los nutricionistas, los endocrinos tienen experiencia en nutrición de enfermos muy malitos, muchas cosas y no específicamente tienen que ser expertos en nutrición en amiloidosis. No sé si me, sí, me si sí. entiende. Sí, sí, sí, sí, que ya es ver casi bueno, vuelva la semana que viene, que, que, y durante esa semana pues es, averigua, ¿no? Estudia los por los por las vías que vea adecuadas. Sí, sí. Pues no sí. Bueno, pues nada. Espero verla pronto. Y... Espe espero verle pronto, Jonas, a mejorarse. Verla. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Jonas, por tu pregunta. Eh, vamos a pasar a la siguiente pregunta, también eh, que entrará por el por micrófono, por viva voz, eh, María Trinidad, cuando quieras. Parece ser que el micrófono no no funciona. No funciona. Está silenciada, estoy intentando quitarle el silencio, pero parece ser que, que no funciona bien. Bueno, vamos a pasar a la siguiente luego lo volveré a, a ver, si no, luego lo volveremos a, a intentar otra vez con, con María Trinidad. Eh, Francisco, que también ahora, quería. Francisco ahora, Rodríguez. Ahora, ahora te escuchamos. María Trinidad. ¿Me Buenas, sí, tardes. Sí, ahora sí. Buenas tardes. Buenas eh, tardes. Soy Trini, llamo de La Rioja. Entonces, eh, tengo amiloidosis y hace cuatro años me hicieron un autotrasplante de médula. Eh, hace ahora, el año pasado, pues la enfermedad ha vuelto a otra vez, a resurgir. Y entonces yo tengo afectado el riñón y ahora parece que también el corazón. ¿Me escucháis? Sí, sí, perfectamente. Vale, vale, a... vale, vale, vale. Bueno, pues eh, ayer empecé un, un tratamiento nuevo en Logroño y me están haciendo eh, con Dara y combinado con PELCADE. ¿Me escucháis? Sí, sí Vale. Sí. Entonces, creo ayer... Que su, me... Creo que su médico me ha consultado el caso, Trinidad, sí, porque sí, me suena mucho. Sí, sí la doctora sí. Herrera, sí. Sí, sí. sí. Me lo dijo, me lo dijo, sí. me lo dijo que, que había hablado con usted y entonces, bueno, pues era a ver qué, qué, qué le parecía y, y esto... Eh, me están poniendo pues claro aparte del del DARA y el, a, empecé ayer entonces ayer me pusieron eh, una parte y hoy me han puesto otra la primera vez me dijeron que en dos partes ¿no? y ya a partir ya de la, de la semana que viene en una dosis o sea cada sí. cada semana una ¿no? combinado con el Belcade sí, y, sí. Y, y entonces me están poniendo bueno pues eso pues también las cortisonas el Montelucas eh, el Balaciclon es. hidrosil eh, y no, sí, lírica eso es lo que estoy ahora con esto sí. Sí. entonces a ver qué le parecía porque claro, pues, el autotrasplante no me ha durado nada o sea, claro, eh. claro. Es, es un, no vamos a no vamos a, a, a desencantar a Mercedes eh, muchas veces ya, hace ya, 20 años ya, ya. Pensaba, pensábamos que, que ya el trasplante ya era suficiente pero ya, hay muchos enfermos que vuelve la enfermedad por eso sí. lo que intentamos, por lo menos yo, yo nunca hago un trasplante en directo. Pongo tratamiento uh -huh. antes para evitar esto precisamente, que la enfermedad vuelva después del trasplante. Ya no podemos uh -huh. echar marcha atrás, su enfermedad ha vuelto, pero sí. está usted recibiendo quizá la mejor combinación posible. Ah, sí. Me alegro, me alegro, eh, me alegro. Porque su doctora planteaba, digo, mira, eh, posibilidades después de un autotrasplante, pues otro trasplante no tiene mucho sentido, sería ya. muy tóxico. Pero el daratumumab ya. produce muy buenos resultados. Vale. Y como hacía mucho tiempo que no había recibido nada, pues le sugerí que lo combinara con Belcade. Pero vale, recibiendo vale. Una combinación muy buena y que probablemente, vale. a ver si hay suerte, consiga vale. controlar la enfermedad y tenerla vale. bien durante mucho tiempo. ¿Mm? Me alegro muchísimo. Me alegro Pero muchísimo. Vamos, me, me está dando muchos mejor, ánimos esta tarde. Mejor mejor no podría recibir. ¿Mm? Gracias de, hecho, gracias. de hecho, es lo que lo que hemos decidido la doctora Herrera y yo, sí, sí, así que no tengo sí, miedo que medio que me parezca bien, claro. Sí, sí, no, es que ella comentó el otro Pero día pues que nosotros. Ánimo por... sí. No, que como nosotros le comentamos que éramos de la asociación y tal, sí. y entonces que nos gustaría, eso se lo planteamos hace unos meses, que nos gustaría que usted nos, nos hubiera dado una segunda opinión. Sí, entonces sí, ella sí. dijo. Entonces ella dijo, bueno, yo no os preocupéis que yo me voy a poner en contacto sí, con ella. Sí. Mire, es lo que pero. le comentábamos antes. Eh, sí. eh, a veces enviar a los enfermos es complicado físicamente. Jonás viene regularmente yeah. a puerta de hierro, pero yeah. si a mí si yeah. un compañero me consulta yo no tengo ningún problema en responder. Yeah. Entonces... Yeah. Mm -hmm. Eh, uh -huh. Ánimo porque Aparte que se tolera Venga. muy bien el tratamiento sí, sí. Estamos viendo resultados muy buenos Así que Me alegro, eh, me alegro muchísimo Ánimo <risa> Venga, muchísimas gracias ¿eh? de, de nada y un abrazo Un abrazo fuerte, gracias Muchas gracias por, por la pregunta y por la respuesta Vamos a la siguiente pregunta Francisco Rodríguez, cuando quieras Hola, buena Soy la hija, él sí, no, no quiero hacer vergüenza <risa> no pasa nada, adelante. Mm, nada, que era para preguntar él va ahora el día 21 de me va a trasplante. La sí, de eh, zona... su... disculpe, Francisco de, de Málaga. Sí, de Málaga. Ah, me alegro me alegro saludarles. <risa> Gracias igualmente. Sí, igualmente. <risa> Eh, era para preguntarle, hoy bueno hoy ya hemos estado en el hospital, han estado haciendo ya las últimas pruebas para ir ya al día 21 que ya ingresa para trasplante y, y lo que quería preguntarle porque también ha dicho que bueno el líquido de la variedad desde el 25 de enero no lo han vuelto a sacar más líquido. Pues fenomenal, ya le dije que era cuestión de paciencia, esperar un poquito a que mejorara antes de lanzarse al trasplante. ¿Mm? Sí, sí, la verdad que, que por ahí muy bien. Y luego también nos han dicho que, la, bueno, su nutricionista le mandó que tenía que tomar muchos batidos de proteína y los sobres estos también de proteínas que no recuerdo cómo se llaman, pero bueno, en total era mucha proteína. Y hoy nos han dicho en el hospital que no tome tanto batido ni tanta proteína porque le daña el riñón Sí, es que es complicado a veces. ¿eh? Entonces eso hay que mirarlo con mucho cuidado. Yo no le puedo dar una recomendación eh, que valga para todo el mundo. Hay gente que le viene bien tomar un aumento de proteínas, pero no siempre tomar muchas proteínas es bueno, todo depende. Pero bueno, ya lo irán valorando. ¿eh? Entonces, eh, eh, puede depender también de cada momento. En unos momentos puede que la gente necesite más proteínas y luego no tanto. Pero bueno, ya le digo que no se pueden hacer unas recomendaciones de nutrición que valgan para todos los enfermos. Cada enfermo necesitará una cosa distinta. Ajá. Y, y nada, también era eso, para decirle lo de la barriga, que estamos contentos por eso, porque ya, la verdad que ya se le hincha bastante menos. Y lo que sí que tiene es dolores, imagino que eso será normal, ¿no? Los dolores como punzada en la, en, en la barriga, ¿no? Bueno, hombre, ha estado mucho tiempo con mucho líquido en la barriga. Eh, hombre, si ya no tiene tantas citis, pues, eh, y no tienen que sacarle líquido, conservará mejor las proteínas. Pero que tenga molestias, dolor, eso pues cualquiera sabe de qué puede ser, pero muchas veces es de, es de algunas también de las punciones, mmm, no sabría decirles. La proteína está un poco baja todavía. Sí, Era sí, baja. hombre, es que no se puede no se puede mejorar de un día para otro, pero si ya no hace falta sacarle tanto líquido de la barriga, seguramente habrán mejorado. Bastante. Entonces ya, ya va, ya va trasplante, Francia, ya va a trasplante, ¿no? Sí. Sí, ya, hoy ya le han hecho todo el ecocardio que les faltaba y ya le han estado mirando ya también el PIC para para ingresarlo ya el, el día 21 mmm, posiblemente. Ya los que están ingresados, cuando salga el que está ingresado, entráis. Muy bien, pues que vaya todo bien. ¿Mm? Sí, muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Eh, voy a continuar con, con la siguiente pregunta que nos llega por escrito. Eh, bueno, realmente son tres preguntas, las voy a leer las tres eh, juntas y si luego necesita que, que vuelva a repetirlas, no, no hay ningún problema. Dice, muchas gracias doctora por esta brillante y esperanzadora charla. Eh, para acceder al Hospital Puerta de Hierro desde otra comunidad autónoma, la forma sería a través de nuestro hematólogo. ¿Existe algún ensayo clínico actualmente? Y la tercera es, ¿recomendaría trasplante autólogo a un paciente de 69 años con afectación renal y cardíaca? Muchas gracias. Pues, como ya he comentado antes, eh, para poder ver en, un, en, unos, en en Puerta de Hierro, en cualquiera, un enfermo de otra comunidad autónoma, hace falta un trámite que se llama canalización. Eso lo puede hacer el hematólogo. ¿eh? El hematólogo tiene que solicitar al, a las eh, autoridades sanitarias de la comunidad de procedencia que lo remitan al hospital de Puerta de Hierro. ¿eh? Eso es un trámite que es igual para toda España. ¿eh? Respecto a los ensayos clínicos, ahora no tenemos en marcha ningún ensayo clínico para enfermos con amiloidosis AL. Es posible que tengamos algún ensayo en verano con uno de los anticuerpos, pero para enfermos que no han recibido tratamiento previamente. O sea, un enfermo que haya recibido cualquier tipo de tratamiento no podría ser incluido en el ensayo. Y respecto a la pregunta del trasplante autólogo, pues como casi todo depende. Yo siempre cuento que el mejor enfermo que hemos tenido en muchos meses trasplantado es un enfermo con una amiloidosis y 74 años, estuvo 10 días en el hospital. Todo depende de cómo esté la persona, no, la edad no es un criterio único. Si el enfermo está bien, en, hay unos criterios publicados, eso no me lo he inventado yo. Eh, si el enfermo, por ejemplo, no se suele aceptar para trasplante, Enfermos que tengan marcadores cardíacos muy alterados o que no se puede, eh, simplemente con el dato de la edad yo no puedo responder a esa pregunta, pero la edad no es el único criterio que utilizamos para decidir si un enfermo se puede trasplantar o no se puede trasplantar. Todo depende de la afectación cardíaca. Muchas gracias doctora. Eh, la siguiente pregunta eh, de Begoña Gil eh, cuando quieras, adelante. A ver si podemos darle paso con él. Creo que ya está silenciada. No sé si está silenciando ella su, su propio micrófono no, no, ahora. Ya está. ahora. Hola. ¿Qué tal, Begoña? ¿Qué tal Begoña? Buenas, Buenas tardes. ¿Qué tal, Isabel? Buenas tardes. Ah. Ya nos veremos pronto, con lo que no quiero quitarle tiempo a otros pacientes. Solamente era, pues bueno, saludarla eh, y comunicar que... Estoy agradecida de, a través del de la primera, eh, grupo de amiloides, perdón, el primer simposio que hubo en Porta de Hierro de, am, de amiloides, de amiloidosis, eh, a través de, de, de toda esa gente que, que pude tomar contacto ahí. Eh, he conocido gente que tiene la misma afectación como, como Mercedes que ha, sí. antes ha, ha comentado que tiene una pulmonar. afectación pulmonar, pulmonar efectivamente que es como la que padezco yo, eh, que me encontraba un poco ahí pues como en la isla del Robinson Crusoe, porque incluso cuando iba a la consulta usted me comentaba que, que, bueno, que no había demasiados casos con afectación solamente pulmonar, mi pregunta va en, un poco en, en ese camino, ¿no? eh, creo y tengo la sensación, bueno, los últimos resultados los, los veré con usted el próximo día 15, porque, porque nos veremos el próximo día 15, pero a mí me da la sensación, sin conocer ni saber y esperando que ojalá sean eh, buenos los resultados obtenidos, que no solo, no solo tengo una afectación pulmonar, sino que noto esa rigidez y esas neuropatías que le comentaba desde el principio y que yo le sigo comentando cada vez que, que voy, que quizás tengan un sentido más que de restos de quimioterapia. Y ahora por lo que he estado escuchando, he leído y, y la exposición que usted ha hecho, puede que tengan que ver con el tema de amiloides, que, que como bien ha dicho antes, nosotros tengamos depósitos de amiloides en otras zonas del cuerpo, ¿no? Esa es una de las dudas que le quería plantear. Claro, a la vez, usted dice que solo se sabría eso si nos hicieran biopsias de esas zonas del cuerpo. ¿No hay otra forma de, de, de saberlo? Si nosotros los pacientes le transmitimos nuestros síntomas, no se puede ya por, un, por una opinión generalizada del resto de los enfermos decir pues este síntoma de ardor de piernas o de pinchazos en las plantas de los pies o de rigidez, etcétera, etcétera. Que, que estamos sintiendo o que en mi caso me pasa, eh, hinchazón muy grande cada vez más en los tobillos, mucha retención de líquidos, mucha torpeza en las manos por esa retención de líquidos, etcétera, etcétera, sin querer extenderme. Porque luego también, oyéndole hablar antes, eh, cuando vamos a otros especialistas, como es mi caso, que además de usted también me sigue ahí en Puerta de Hierro, el neumólogo por el tema del pulmón, eh, veo que no hay mucha eh, comunicación, no, quiero decir que, que el neumólogo está un poco como a lo suyo, ¿no? Si tengo infección pulmonar, las veces que he tenido infección pulmonar, bien, pero él nunca relaciona ni habla de la amiloidosis. Bueno, no me quiero extender, pero creo que, que, que me, han, me han entendido qué es lo que quiero preguntar, ¿no? que, que ¿Qué tipo ver, de...? Que... Dime, dime. Eh, Begoña, es complicado, puede haber amiloide sí. en cualquier sitio menos en el cerebro, en ya. cualquier sitio, ¿qué pasa? Que los síntomas no son específicos, si yo hago un ecocardio y veo un corazón gordo y sé que el sí. enfermo tiene amiloidosis, ahí hay amiloide, pero si un enfermo me cuenta que se nota torpe, pues yo no puedo relacionar eso, en cualquiera de los casos no hay manera de Salvo biopsias o determinadas, por ejemplo, el corazón. El corazón se puede hacer un ecocardio. ¿eh? Sí, en sí. Eh, Begoña, tiene Precimos, afectación decimos endular, al principio el ecocardio, ¿sabes? ¿te acuerdas? Pero, pero hay, hay órganos que no se pueden ver con técnicas de imagen y sobre sí. todo, el si el tema no es que se pueda relacionar con la milidosis, que se puede relacionar. ¿eh? ¿Viste esas alturas, es. A esas alturas, sí. después de tres años que tú sabes, de el, sí, tenemos... el amiloide no tenemos manera de quitarlo. Lo sé, lo sé, doctora. No, lo que sí, noto sí, es, es mucho mucha dolor neuropático. Al principio lo achacábamos, recuerda, a que podía ser restos de quimio. Pero yo es que noto que cada vez me dan más medicación. ...no es tu caso porque tú no me das esa medicación... ...sino pues cuando voy a otros especialistas... ...pero son calmantes para ese tipo de dolores... ...que yo tengo neuropáticos... ...o sea, ese adormecimiento de manos y de piernas... ...bueno ya comentaré más extensamente contigo... ...no me quiero extender... La, ...pero sí la, que... ...desde luego Begoña... ...la neuropatía por los fármacos del tratamiento... ...esa tiene que haber pasado ya... ...pero la es? neuropatía por es? amiloidosis... Es es mi pregunta, la, por ahí. La, ...la neuropatía por amiloidosis... Es es muy lar, muy tediosa y muchas veces no mejora ¿Mm? sí ¿Es que me han razón? hecho un, sí que me ha hecho un neurólogo ah, un estudio de una con la prueba de cuando nos miran las terminaciones nerviosas hay, cómo se llama un Ahora no me sí pero eso, Efectivamente. eso no importa nada al tratamiento, y mi la afectación que me dice que tengo es de fibras finas y he oído en tu exposición en la que hiciste en puerta, en puerta de Hierro hubo una exposición también por parte de un neurólogo yo tomé nota de todo lo que pude y es que coincide con muchísimas cosas de las que a eh, mí eh, ha, eh, ha... Begoña, sí. la mayor parte de, los, de, lo, de, de lo que cuentan los enfermos se puede atribuir a amiloidosis el problema sí. no es a quién le echamos la culpa el problema... No, no ya, es atribuir, ya, ya, ya, ¿eh? no, no, por supuesto. Entonces, por supuesto el problema de la neuropatía por amiloidosis la amiloidosis mm. AL es que no tenemos un tratamiento específico una vez ya. hemos curado la enfermedad hematológica, entonces en el caso de Begoña no hay enfermedad hematológica. Eh, yo no puedo, salvo eh, tratamiento destinado a quitar el dolor que lo pone sí. el neurólogo, no podemos sí. hacer ninguna otra cosa más, porque además yo puedo, puedo podemos hacer una biopsia de nervios ural y ¿qué vamos a hacer después? Porque hacer biopsias por curiosidad morbosa, pues no. ¿eh? Por... No. No, pero eh, es una manera de, de... Dime, dime. Una vez una vez eh, eh, eliminada la enfermedad hematológica, eh, eh, sí. no podemos hacer nada más. Es, es triste, pero es así. Eh. A ya. menos que tuviéramos fármacos para quitar el amiloide, que no los tenemos. Que no los tenemos todavía, claro. es posible que los tengamos en un futuro. Uno de los fármacos que se han probado en ensayo y que hemos probado nosotros, uno de los anticuerpos a los que me he referido, yo he visto enfermos uh -huh. que ha mejorado muchísimo la afectación neuropática, pero hoy en día sí. no lo tenemos. No si lo tenemos. todavía. Sí. una afectación neuropática con, una, con un fármaco que quita el amiloide, es que esa afectación era por amiloide, pero desgraciadamente claro. no tenemos no tenemos ese fármaco. Ya me gustaría sí, sí. tenerlo. Ya, ya. Eh, probablemente el dolor neuropático sea por amiloidosis, pero no podemos hacer nada más que poner calmantes. ¿eh? Claro, claro, mmm, eh, como no te he visto desde hace seis meses porque tuvimos el tema del COVID y ahora nos veremos, eh, tengo cita contigo el día 15 ya, ya comentaré contigo más. Más detalladamente este tema, pero bueno, era un poco plantearlo también por si a alguien le pasaba. Respecto al tema pulmonar, yo mmm, eh, noto que, bueno, recaigo en, en muchas infecciones respiratorias y eh, como tú me has explicado en su momento, no hay una goma de borrar para borrar no, las no amiloides. Tenemos, no tenemos manera, por suerte, el corazón vale. mejora rápidamente, pero se sigue sí. viendo en el ecocardio. Hay enfermos que les hemos hecho... Ecocardios, tengo yo enfermos que se han trasplantado hace 15 años y sigue habiendo sí. amiloide en el corazón. No podemos sí. quitarlos. ¿eh? Entonces, es, es, el es, tema... es una limitación sí. que tenemos para, para, en esta enfermedad. Podemos quitar la enfermedad hematológica, pero el amiloide sí. lo único que podemos hacer es esperar a que el cuerpo lo elimine. No podemos aprovechar. ¿Sabes así? En línea general yo lo que puedo como vivencia personal, lo que sí puedo trasladar es la sensación de que cuando estoy contigo o hablo contigo, es, efectivamente eres una, eres una doctora que está muy en boga y muy a la última de todo este tipo de enfermedad que de por sí es una enfermedad muy rara y cuando a veces la leen en tu informe otros especialistas, eh, pues como que... Mmm, porque lees lo que tú escribes, ¿me entiendes, Isabel?, si no, o porque les explica al paciente, pero si no, como que no es una enfermedad al uso, como no. otro tipo de cáncer, en el que ellos puedan decir, me pasa, me pasa sencillamente con, con el que más apoyo tendría que ser a la vez contigo, ¿no? que es el neumólogo, el, el que está... Le, le veo que él me trata con antibióticos las infecciones, pero el amiloide y el hecho de que yo tenga amiloidosis es que ni lo nombra. Yo a veces le digo es que, que no podemos de... hacer ah, otra no, cosa, Begoña. No, no, no, eh, eh, no, no. viéndolo mucho, no podemos hacer otra cosa, no podemos quitar el amiloide. ¿Qué puede hacer el neumólogo? Pues cuando hay infecciones, tratarlas, porque el amiloide que todavía queda en el pulmón eh, produce, sí. eh, eh, predispone a infecciones. Eh. Sí. Y el amiloide sí. que queda en los nervios da dolor. Eh. Eso, claro. Y eso no lo podemos quitar qué hay que hacer tratamiento sintomático Si el enfermo tiene sí. una infección respiratoria Antibióticos, si el enfermo le duele sí. Pues analgésicos ¿eh? uh -huh. Pero no, no podemos quitar ese amiloide ¿eh? Y eso ya, por, desgracia, por desgracia es así Bueno, darte las gracias Porque contigo En mi caso estoy aprendiendo todo Lo que no sabía sobre esta enfermedad Y bueno, pues a todos los compañeros Enviarles un saludo y a los que tienen el mismo padecimiento pulmonar, pues bueno, decirles que, que aquí estoy, que ya me he hecho el trasplante hace tres años y con mis subidas y bajadas, pero aquí estoy, que hay que tengo luchar. Que, tengo que recordar que cuando he dicho que es una enfermedad rara, es una enfermedad muy rara. O sea, Efectivamente. Vemos, vemos 10 casos nuevos por millón de habitantes por año, eso significa... 30, 40, 50 nuevos casos en toda la Comunidad de Madrid en un año. Sí, eso sí. Es muy, eso es muy poco. Muy poco frecuente, efectivamente. Entonces, eh, nadie, eh, cada, la experiencia la hemos ido adquiriendo con el tiempo, pero es, eh, es razonable pensar que mucha gente no ha visto una amiloidosis en su vida. ¿eh? Y Por no... supuesto, claro. Así es. Yo en mmm, el momento que me llegó la carta de puerta de hierro invitándome a la primera, al primer encuentro de amiloidosis, bueno, yo no me lo podía creer, porque es que no podía hablar con absolutamente nadie, salvo contigo, Isabel, de este tema, porque en otros especialistas, pues como me lo dicen, dice, es precisamente una enfermedad tan poco vista y tan rara, y ya te lo lleva tu hematóloga, pues como que eh, si les comentas que tienes afectación neuropática o le, al neurólogo le comentas, pues están todos un poco perdidos. Esta, esta, esta, esta serie de diapositivas que nos has puesto sí que están unificando ahí lo que hemos hablado, ¿no? el hecho de que la amiloide lo que has dicho, puede afectar a cualquier otra parte del cuerpo. Estábamos como enfermos, yo en mi caso, es la experiencia que cuento, un poco perdidos, como en ese limbo del desconocimiento propio y generalizado, ¿no? Sí. Tú le dices a alguien, ¿qué te pasa? ¿Qué enfermedad tienes? Y le dices a loide y es como si le hablaras de un extraterrestre. No, es así, no, es una, no. Es que es una enfermedad sí. muy rara. Sí, es sí, el sí, problema sí. de las enfermedades raras. ¿Mm? Que como te veo lunes compañeras. no me quiero no me quiero extender mucho porque te veré el lunes nos entonces veremos. darte las gracias y nada a los compañeros también un saludo y que no nos falte el ánimo que somos raritos pero que somos fuertes muchas gracias, gracias. Muchas gracias, Doña, por tu, por tu participación y, y también a la doctora por, por la respuesta. Tenemos todavía dos o tres preguntas. Estamos eh, cinco minutos por, de, por encima del tiempo. Eh, voy, a, voy a hacer, si es posible, un par de preguntas más, y, si es posible. Y eh, lo único que, bueno, sí os pediría, por favor, hacer, hacer preguntas concretas para, para poder hacer cuantas más posibles. Eh, Josibel, cuando quieras. Adelante. Hola, bueno, eh, primeramente muchas gracias doctora por, por toda la información. Eh, mi nombre es Josibel y yo fui diagnosticada eh, con 23 años de amiloidosis, actualmente tengo 29. Eh, bueno, esta pregunta la hago un poco así eh, con miedo porque siempre me han dicho que dentro del tema de la amiloidosis que es bastante raro, pues yo soy aún mucho más rara porque pues por mi edad, por el diagnóstico, eso con 23 años me, me, me encontraron depósitos de amiloides eh, en los riñones. Eh, estuve un tiempo pues mmm, al principio con mmm, varios síntomas, más adelante bueno yo eh, vivía en Venezuela y ahora vivo eh, en Galicia y bueno entré en diálisis peritoneal, me habían diagnosticado con amiloidosis hereditaria eh, porque me habían hecho una, un aspirado de médula, me habían revisado y no habían encontrado depósitos de amiloide. Luego, eh, tampoco, bueno, analizaron a, a mis padres, eh, a mis hermanas y no encontraron tampoco depósitos, o sea, no era hereditaria y tampoco era secundaria. Entonces, mi diagnóstico final es amiloidosis primaria porque no, al parecer, pues no, no, no encontraron nunca el motivo de, de, del origen, digamos. Eh, hace dos años, me, bueno, hace año y medio me trasplantaron de hígado y, y de riñón, me hicieron un doble trasplante y bueno, actualmente me encuentro bien. Mm, más que una pregunta, pues era una consulta porque mi, mi nefrólogo que me lleva actualmente en, en el CHUAC, en la Coruña, pues siempre me, bueno, me insiste un poco de que trate de eh, visibilizar mi caso porque bueno, es un caso para todos los doctores que me han visto bastante extraño. Bueno, no sé si eh, me estoy escuchando. Sí, sí, Sibel, sí, yo lo, lo siento, pero me da la impresión de que no tienes una amiloidosis AL. Si te han trasplantado un, el, el, el hígado y el riñón, no tienes una amiloidosis AL. Tendrás una amiloidosis por TTR. ¿Mm? Y claro, yo soy especialista en amiloidosis AL, pero desde luego no se utiliza el trasplante hepático en, en una amiloidosis AL. ¿Eh? La presentación sí. es rara, ¿eh? Eh, yo tengo enfermos de treinta y tantos años, pero por lo que me estás comentando, en ningún caso se ha planteado, el término amiloidosis primaria es completamente equívoco, no se habla de amiloidosis primaria, hay que precisar AL, TTR eh, o la proteína que se deposita, pero desde luego, por lo que me estás comentando, no tienes una amiloidosis AL, entonces yo no puedo, no puedo opinar, va un mundo, Josibel, no tiene nada que ver la amiloidosis AL con la amiloidosis por TTR. Vale, Entonces, vale, vale. Eh, no puedo, no me das datos suficientes. Ala, eh, si, si te diagnosticaron con veintitantos años y te han hecho un trasplante hepático, probablemente tengas una TTR hereditaria. ¿eh? Que no hayan encontrado la mutación, ahí no puedo opinar, porque no es mi campo, eh, no, no, no es un tema que yo controle, pero pero eh, el, el, la amilidosis TTR hereditaria y unas mutaciones descritas, que son las que hay que estudiar, pero repito, me estoy metiendo en el campo de la TTR, que es un tema que yo no manejo, pero vamos, claro. no, tienes, no tienes una amilidosis AL. Vale, vale. Sí, sí, lo comentaba por, por eso, porque siempre, o sea, tenía la duda eh, y bueno, y, y parece que eso es como un enigma que nadie... Pues no, no, no me terminan de aclarar y bueno, era un poco mi mi, mi pregunta. Pero bueno, muchas gracias por, por la aclaratoria. Gracias doctora, gracias Josibel. La siguiente pregunta, Antonio Molina, por favor, cuando quieras. Antonio. Mm. Bueno, parece que no, que no funciona bien el, el micrófono. Vamos a la, a la siguiente pregunta. Sara Fernández, a ver si podemos escucharte. Yo sigo aquí. ¿eh? <risa> Disculpe, doctora, estos problemas Nada, técnicos ver, estoy in pueda, intentando pueda, silenciar, pero no, no por alguna razón pueda, no funciona. Que pueda conectarse, que se conecte. Voy a, voy a hacer la, la siguiente pregunta que tengo por escrito. Mientras tanto, vamos ah, intentando solucionar el problema con, con los micrófonos. Eh, mi marido. Sí, no sé exactamente por qué no, no funciona, pero, pero bueno, no, no consigo darles, darles voz. La siguiente pregunta. Eh, mi marido fue diagnosticado de amelioidosis AL hace un año y medio. Se trató con Belcade durante siete años. Luego, eh, desencadenó, eh, luego descansó y, al no dar resultados, empezaron con Daratumumab y Belcade en marzo de este año. Duró un mes y medio, pero tampoco dio resultado. Ahora está en el hospital de referencia con ciclofosfamida oral cada semana y daratumumab cada 15 días. ¿Cómo ve el tratamiento? Mi marido tiene 69 años y la amiloidosis le ha afectado los riñones. Muchas gracias por su exposición, nos ha aclarado muchas cosas. Todo, todos los tratamientos que ha comentado son tratamientos muy válidos, pero claro, uno no sabe si el enfermo va a responder o no. Todo depende de la respuesta. Todos, repito, todo lo que ha mencionado el belcade, la ciclofosfamida, el Daratumumab, son fármacos muy efectivos y que suelen funcionar, pero hay enfermos que nos dan un poquito más de guerra y que no funciona bien uno y hay que ir cambiando, pero en principio y sin conocer más del tema, pues el tratamiento es adecuado, evidentemente. El Daratumumab es un buen fármaco y combinado con otro esperemos que funcione. Muchas gracias, doctora. Eh... Estoy Intentando solucionar los, los problemas técnicos que tenemos, parece que no, no consigo eh, darles eh, voz a las personas que tienen la mano levantada. Os animo a que enviéis vuestras eh, preguntas por escrito. Eh, y, bueno, de momento tenemos otras eh, tres preguntas que... Bueno, por... Mira, eh, ahora tenemos eh, una persona que sí que, que puede tener el micrófono conectado. Mari Carmen, cuando quieras. Hola, ¿qué tal, eh, Isabel? Buenas tardes. Mira, yo te quería preguntar, como parte de la asociación, ¿cómo, nos podemos, cómo podemos contactar con los laboratorios que hacen o van a hacer ensayos clínicos antes de su época de marketing, que es cuando tienen interés en darnos a conocer? Porque a mí me gustaría pues, estar enterada para poder informar. Sí, ya sé que sois los médicos los que tenéis que, que contemplar, y decidir si, quién es, quién es candidato o no, pero a mí me gustaría poder saber cómo puedo contactar con estos laboratorios. Eh, a ver, eh, Mari Carmen, la normativa de ensayos es muy rígida. ¿eh? Nosotros sí. cuando, cuando empezamos un ensayo firmamos un acuerdo de confidencialidad. Yo no puedo divulgar los términos del ensayo, solo ofrecer a los enfermos que yo considero que pueden entrar en los... Luego ahí el, el, sí. los pacientes no pueden hacer nada. Todos los ensayos están publicados en una web del gobierno americano. Todos los ensayos ¿m? que se están sí, llevando a cabo ajá. en el mundo. ¿M? Uno no sí, tiene más ajá. que poner a mí y ahí se entera quiénes son los promotores. Uh -huh. Pero no Muy tenemos manera... De, de contactar con los con los eh, los propietarios de los fármacos no funciona así el tema ¿eh? no se puede ya, ya. contactar con mm. los propietarios de los fármacos para decir oiga que me den esto no. oiga eh, pero los no. Los, los, los ensayos están todos publicados, los ensayos que hay en marcha sí, ¿eh? sí, y, se puede sí. contactar, y ahí en, las, en la web del gobierno americano figura quién es el promotor del ensayo y con quién sí. se puede y la mayor parte de los laboratorios que tienen cualquier fármaco tienen un uh -huh. departamento de atención al paciente con el que se puede contactar, pero yo no puedo Dar esa información no, no. por detrás, Mari Carmen. Es decir, sí. eh, igual que si me preguntas, ¿quiero hablar con el gerente de Puerta de Hierro? Pues hombre, yo no te puedo dar su móvil, no sé si me explico. Claro, no. sí, no, Si no, quieres claro. hablar con el gerente de Puerta de Hierro, pues lo suyo es que vayas al despacho y pidas una cita. Pues esto es así. claro. Gracias Mari Carmen por, por tu pregunta. Vamos a dar por, por finalizado el, el seminario aquí. Bueno, ya es, es un poquito más tarde de la hora. Os animaría a que todas estas preguntas que, que han quedado ahí, que no hemos tenido tiempo para hacérselas a, a la doctora, que se las enviéis a, a la Asociación Española de Amiloidosis al correo info.amilo.es, eh, para que ellos puedan hacérselas llegar a la doctora y puedan daros también eh, alguna, alguna respuesta. Eh, muchas gusto. gracias a a, a todos eh, por, por la participa, por vuestra participación, por vuestras preguntas, por supuesto, muchas gracias a la doctora por por su tiempo, por estar aquí, incluso más tiempo eh, del que del que habíamos planeado contestando sí, todas estas preguntas. Eh, le agradecemos mucho eh, su, su ayuda con, con, bueno, con todas estas respuestas a las preguntas y su presentación y simplemente recordar a todos los asistentes eh, que el webinar ha sido grabado, el seminario online ha sido grabado eh, y estará a vuestra disposición eh, en las redes sociales de, de Amilo para que podáis eh, volver a, a verlo, toda esa información eh, que, que hemos compartido con, con vosotros esta tarde. Muchas gracias a todos y en especial muchas gracias doctora. Muy bien, pues muchas gracias y saludos a todos.